Bienvenidos en este momento a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este día, eh, en este momento que estamos haciendo este video, esperamos que pueda ser de ayuda y que pueda ser de bendición. Y miren el tema, pandemia mundial con el Corona. coronavirus. Uh -huh. Pandemia mundial. Es una pandemia mundial. Así es. Yo creo que al estar viendo ya usted ahorita, ya, ya sabe que se ha estado hablando en todos los medios, en, por todas partes, lo que está ahorita lo que está sucediendo, aconteciendo sí. a nivel Exacto. global, a, a nivel mundial. Mundialmente eh, hablando, así es. Todos los países ahorita con este gran problema, este, esta gran pandemia. Eh, donde mucha gente ya ha perdido la vida, lamentablemente. Uh -huh. Pero algo tenemos que hacer tú y yo, o ustedes y nosotros. Así algo es. tenemos que hacer. Y ahí es donde vamos a entrar con el tema sobre esta pandemia mundial del coronavirus. Y nos vamos a esta lámina. Miren nada más. Así es, exactamente. Estamos viendo, pues eh, ahí en, en, en las tiendas, pues los estantes. Eh, vacíos, la gente eh, acumulando mucha mercancía en sus carritos, pues viene siendo compras de pánico. Uh -huh. Compras de pánico. Sí. Eh, una cosa es tener una provisión y otra sí. cosa es exagerar la provisión. Exactamente, ¿verdad? así es. Eh, y, y eso es lo que está causando más eh, la pandemia. Sí, sí. Eh, ahora es, porque si es eh, en la mente uh -huh. sí. es, eh, yo quiero eh, estar seguro yo yo yo eh, sí. pensando en yo, sí, yo, la, yo, yo. La, la, la, la misma gente no está pensando en los demás no yo nada más en mí en yo en yo sí. entonces no, no, no se piensa no se piensa en en, en en qué manera en que todos necesitamos sí que todos necesitamos bueno pero nada más lo que necesitas no necesitas camiones de cosas, no, no, no, no. Hay algo que, en lo que debemos de reflexionar. Las tiendas se van a seguir resurtiendo. Sí, así es. Porque el, el comercio no se va a parar en sí. No, Lo que no, se está no, no, parando no se ahorita es el que se agotan los productos y mientras que no llegan nuevos, pues no, no se pueden reponer. Exacto. Y, y así entonces es. esa pandemia está haciendo ya un gran pánico y estamos... Que Un decirles, gran problema en la mente de la gente sí Tranquilos, tranquilas eh, no, no exageren Las cosas, todo se va A normalizar con seguridad Así es, entonces primeramente Dios Así es eh, Veamos la siguiente lámina Claro que sí, pandemia mundial Con el coronavirus O sea el COVID-19 Versus el rapto de la iglesia Mira Aquí es donde yo quiero Que hagamos una reflexión Sí Así como te preparas para las compras de pánico, aquí la pregunta sería, ¿y qué estás haciendo con respecto? Para tu vida espiritual. Exacto. ¿Sí? Para tu vida espiritual, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el rapto? Exactamente. Mira, cuando escribimos aquí la palabra rapto, no es que Dios te vaya a robar, sino que te va a llevar. Él viene por su iglesia y eso es algo muy importante. Es. Ahora, eso no quiere decir que las personas no nos vamos a poder morir, ya sea con el virus o sin el virus. Con o sin, así es. Eh, to, todas las personas vivientes, por ejemplo, todos los que, antepasados que tenemos, sí. pues ya, ya fallecieron. Sí, ya, ya. Pero los que fallecieron en el Señor, hay una promesa para ellos. Hay una promesa, los amén. que fallecieron sin el Señor, pues también, también hay una promesa. Exacto, así es. Porque la Escritura nos enseña y nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, que cuando se abran los libros de la vida, uh -huh. el que no estuvo inscrito, en el libro, va a ser rechazado. Correcto. Y va a ser lanzado al lago de fuego. Al lago Entonces, de fuego. Tremendo, sí, tremendo, sí. tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar listos y preparados Listo para y el rapto. Preparados, así es. Miren, ve esa lámina. Para el rapto de la iglesia. Y así ya es. estás preparado tú. Así como se preparan para ir por las mercancías así como como están aquí. Ajá. Te estás preparando para ese momento en tu vida espiritual que es, es lo más importante, es lo más importante porque como decías ahorita, pues sí sabemos que vamos a morir cuando no lo sabemos. Exacto. Este no porque no lo sabemos. ¿Será por el virus o no? Pero por lo que sea, pero pero este que vamos a morir, pues vamos a morir. Entonces, el estar preparado es la persona que está en, comuni en comunión o en comunicación con Dios. Exacto, así es. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra, Amén. a través así de vivir es. una vida espiritual más, más digna, más, más, digna. Más, más limpia, más, con más, más diáfana, más obediente, más, más cerca del sí. Señor siempre, siempre buscando el bien por los demás. Amén. No arrebatándole a los demás, sí. sino Procurando que los demás también tengan. Siempre pensando en los demás. Entonces, nosotros hemos querido hacer este video para poder que tú lo compartas. Así es. ¿Para qué? Para que no caigamos todos en eh, en un pánico. En un pánico. Eh, innecesario. Innecesario, correcto. Innecesario. Mira, cuando eh, hay una película que me gustó mucho. Bueno, me sigue gustando, obviamente. Claro, ¿no? claro. Una película que se hizo, pero se hizo hace muchos años. Muchos años hace. El rapto. El rapto. Mm -hmm. Es una película que eh, todo el mundo debía de verla y eh, tal vez en la, en la internet la puedas conseguir. El rapto de la iglesia. Eh, el rapto de la iglesia. Así es. Ahí sí va a ser un gran problema para los que queden y sí. que no fueron en ese rapto. Exacto. ¿Por qué? Porque todos los que se queden van a, con, a sufrir las consecuencias a sufrir. de un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Que sí. ya se escucha ya en nuestros días. Ya. Sí, que, sí. que La probabilidad de un orden esto mundial. Puede, puede surgir. Entonces, toda esa epidemia que hay ahorita, yo no sé si es la preparación para ese nuevo orden para mundial. Para ese nuevo orden mundial. Entonces, pero si no estás preparado para estar con el Señor, pues se, se va a sufrir todo, todo, todo todas, las, todas consecuencias, las consecuencias. Todas las consecuencias. Todas, todas las consecuencias. Entonces, Así es. ahorita es en el, tú que y yo que estamos vivos todavía, es el momento de estar ya preparado. Así ¿Qué es. tienes que hacer para estar preparado? Mira, es. es bien simple, pero yo quiero mostrarte esa lámina primero. Así es, vamos a estar ahí en el primera. Tesalonicenses de 4, del 16 al 17. El 16 nos dice, porque se oirá una voz. Demando la voz de un arcángel Y el sonido de la trompeta de Dios Y el Señor mismo bajará del cielo Y los que murieron creyendo en Cristo Resucitarán primero Fíjate, los que murieron en Cristo van a Amén. resucitar primero Amén, así Pero es Entonces cuando estábamos, ahorita Las tumbas ahí Y el que está orando Que está alabando a Dios Pues los que murieron ya en el Señor no todos los que se murieron, los que no, no. murieron en el Señor van a, a resucitar primero. Amén, así es. Para estar es. con el Señor. Correcto. ¿Cómo lo va a hacer? Mira, no te mortifiques, así como nos llegó la pandemia de, de, del virus este. Sí. No sabemos cómo nació y, y cómo... ¿De dónde, cómo, eh, quién sabe? La, la cuestión es que ahí está. Ahí está. Y cuando el Señor venga por su iglesia, ahí va a estar. Ahí va a estar, así es. Va a suceder. Correcto. Así, así como es. no esperabas este virus... Pero sí, eh, hay que esperar la venida del Señor. Amén. Y ahí es donde hay que Amén. ser preparados. Así es. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue diciendo aquí en el verso 17? Nos dice, después los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué hermosa Gloria promesa! Gloria al Señor, aleluya. ¡Qué hermosa promesa! y sí, déjame decirte que hay organizaciones que no creen en esa promesa sí sí sí hay organizaciones el no. señor no va a venir en un gran avión a levantar a la gente no no no no, no. su amor y su poder es suficiente para llevarse a que se tiene que llevar y se va a quedar el que se tiene que quedar amén así es así es nada más que el que se queda va a pasar las consecuencias las tribulaciones dice las sagradas escrituras la, la, Sagrada Escritura. la entonces, gran tribulación así es entonces déjame decirte que hay una manera bien simple y bien sencilla. Es recibir a Cristo Jesús en tu corazón y vivir la vida espiritual que Dios te manda. manda. Así es. ¿Y qué podemos hacer? Orar, simple y sencillamente. Así es. Y vamos a orar. Así y mire, si tú no has hecho esta oración para recibir al Señor, hazlo en este momento. Amén, así es. es hazlo ese en momento. este momento. Es como que vas corriendo a la tienda a comprar lo que ya te hace falta. Así. Hay oportunidad todavía. Ahorita. Es cuando tú debes de aceptar al Señor Jesús en tu vida Amén No una religión, no, no, no Al Señor Jesús en tu vida Sí, amén Porque Él fue el que vino a salvar a la humanidad Sí Pero hay que recibirle en, el, en nuestro corazón Así es, así y es Y esa es la oportunidad Así que simplemente haz esta oración Mira, te voy a tratar de guiar Tú a la tuya en lo personal Pero yo te voy a tratar de guiar con esta or pequeña oración amén. Dile así, Padre Santo Padre en Santo, ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdone mis pecados. Perdone mis pecados. Perdone mis errores. Perdone mis errores. Perdone todas mis faltas. Perdone mis faltas. Perdone mi incredulidad. Perdone mi incredulidad. Perdone mi incredulidad pero en este momento. Pero en este momento. Yo me acerco ante usted, yo Señor. Yo me acerco ante usted, Señor. Para pedirle perdón. Para por pedirle todo perdón. Mi vida pasada. Pasada, Por pero toda que toda mi vida pasada. En este momento, Señor, este yo le recibo momento, señor, en mi corazón. Yo le recibo en mi corazón. Yo le acepto, yo en, le mi vida, acepto en mi vida, Señor. Y Padre Santo, y venga, cámbieme, transforme, transfórmeme. Transforme, y haga de mí esa criatura, Señor, esa que va a estar lista y preparada que va a estar lista para y cuando preparada, usted venga por su iglesia. Para cuando usted venga por su iglesia. Y permítame aprender de su palabra. Y permítame Y permítame, Señor, aprender a orar. Y aprender a orar. Para estar en esa comunión con usted constante. En esa comunión con usted amando constante. y respetando a todos mis semejantes. Amando y respetando a mis semejantes. y por sobre todo amándole sobre a usted. Todas las cosas, con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Y Padre Santo, gracias. Padre Santo, gracias, gracias, Señor, por bendecir, mi vida, por bendecir al recibirme. mi vida al recibirme, Señor. Como su hijo. Como su hijo, como su hijo. En Cristo sí, Jesús. Señor, en Cristo Jesús. Amén. amén. Amén. Gracias. Y amén. Amén. Así es, como dice eh, también Romanos 14, 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para para el Señor vivimos. Así sea es. que vivamos o sea que muramos, que seamos del que Señor. Que seamos del Señor. Amén. Así Dios. es. Y miren, les dejamos esta última lámina. Así es. Solamente mándanos tu petición en un mensaje por WhatsApp al 469-238-9007. O bien hoy a hoy.oramos.com y nosotros le apoyaremos. En nuestra oración, pero es solamente, es esto es, este teléfono no es para hablar, es, es solamente para recibir mensajes Así de es. parte de usted y nosotros con todo gusto vamos a apoyarle en la oración. Así Sus es. Amigos, Elida y Rafael cabazo ¿Me puedes dejar tu teléfono? Sí, para Si es posible llamarte, te, te vamos a llamar, pero el sí. teléfono este 469 238-9007 es solamente para texto. Así Correcto, que es para texto. Les agradecemos y los bendecimos en el nombre poderoso el nombre de Cristo Jesús Señor. y espero que tú compartas esta oración. Así Compártela. Es. ¿A quién? A todos los que tú puedas. Compártela, y, Dios te bendiga, te amamos en el Señor y busquen, busquen del Señor todos los días, a cada momento, porque únicamente con Él estamos seguros. Dios te bendiga. Y gracias por estar con nosotros, sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Bendiciones. Bendiciones.